Bueno, en estos minutos que nos quedan de programa, eh, quiero hacer un, una pequeña encuesta para que nuestros panelistas de aquí y la persona que está en, en su casita eh, nos den su opinión sobre un tema que se ha vuelto viral durante esta semana y es sobre el escudo de República Dominicana en la bandera. Muchas personas eh, dicen que se ha creado una campaña para que se elimine el escudo de República Dominicana. Eh, bueno, eso es lo que muchas personas que son nacionalistas piensan. Lo que yo quiero preguntarle a nuestros compañeros y al público, que puede comunicarse a través del 809 725 05 05, así ya lo pude ver, 0505. 05. <risa> ¿Es una exageración? Eh, ¿Es una exageración? ¿O buscando algo para distraer al público? ¿O es algo serio esto de, del escudo? Dime, Bella, La primero, como siempre. Mira, este, hace poco yo vi esto, ni siquiera sabía el origen del problema pero creo que es una falta de respeto a nuestros símbolos patrios y sobre todo a la sangre derramada por nuestros padres de la patria. Porque, señores, fue mucho lo que se hizo para hacernos un país libre, libre y con libertad de expresión, sobre todo. Y que vengan unos sinvergüenzas charlatanes a querer quitarnos algo que nos pertenece por tanto tiempo... Y dicho sea de paso, Génesis, uh -huh. déjame destacar esa parte que mucha gente quizás ignora. República Dominicana es la única bandera que en su escudo lleva una Biblia. La única. O sea, nosotros somos privilegiados en primer lugar y en segundo lugar bendecidos, como dicen algunas chicas en Instagram. Pero cabe destacar que en mi opinión lo digo responsablemente: quien lo esté, así, lo esté haciendo es un charlatán y un sinvergüenza. Porque, para ti es algo serio lo que está claro pasando. Claro que sí. Debería tomarse en cuenta como algo serio. Néstor Flow, ¿usted cree que lo del escudo es una exageración de la gente? Sí, eh, oh, para, oh, mí, no sé. para mí eh, eh, eso es como para desviar la atención la de la crisis que hay de todo en este país. Y pero es una falta de respeto porque debió sí, hacerse con otra sí, cosa Sí, muy, pero usted sabe que El gobierno tiene Esos trucos para la mente Vaga que hay en este país Que más se enfocan Porque no, no ha salido una, una publicación Oficial como usted Piensa Un escudo tan respetado como el, del, el de nuestro país Y uno de los más bonitos Porque lleva la palabra de Dios En el medio lo van a quitar. ¿Qué razones podría tener un gobierno, un país para quitar el escudo? Yo creo que eso es un señuelo como es de, para desviar la crisis del PLD. La crisis del PLD. PLD sí. Señores, pueden opinar. ¿Ustedes creen que es una exageración eh, lo que la gente está preocupada por el escudo o es algo serio? Ustedes pueden opinar y también pueden escribirnos a través del WhatsApp 829-2. 8 -3 5 3 Casi no puedo ver porque tengo una cámara en, en el enfrente. Sí. 66 ah, Vamos a dejar el, el, el número ahí. Para que usted opine si, si lo del escudo es una exageración o no. Bueno, sobre el escudo, de mi ¿Qué parecer. ¿Qué opinas en ese parecer? Yo, yo siempre he dicho que a veces los nacionalistas utilizan las cosas como para... Desviar. Desviar las cosas. En el sentido de que... Eso del escudo, de poner personas, ¿sabes? Ya han llegado al punto. Ya han llegado al punto, punto que le dicen a la gente, oye, no consuma. O sea, no consuma comida que tenga la bandera sin el escudo. O sea, ya están llegando a ese punto. Han llegado al punto que dicen que quita, están quitando el escudo para que se vea como la de Haití. Oye, sí, cómo, sí. cómo, oye, cómo, están, oye, cómo sí, lo están poniendo así, de, ¿no? de manera como exagerada. ¿Sabes? Porque está bien, tú estás preocupado porque. Eh, en el En el play del Liceo Yo creo que fue No sé si esa foto Es real o no eh, Tendremos que preguntarle A nuestro amigo Junio Matrillé No este el escudo Ahora Usted decir Como que hay un plan Porque mira la leche Yo una leche Canation Desde siempre Algunos botones Salami Mira En el segundo botones Botones Y de, todo desde, desde eso Desde siempre no han traído el escudo Algunos botones De camisa Sí. Nunca han traído el escudo. ¿Qué pasa? Cara? Yo creo que está utilizando como ese tema, como Ay, para... Como para... Como para, adiviar, como para, para que sí. la gente se concentre en eso. O sea, por ejemplo, en esta semana estaba hablando de Teresa Salazar, que, que las EDES, o sea, todas las EDES de norte, de sur y de este, cogieron 400 millones, eh, eh, 400 millones de dólares de préstamos. O sea, mm. el dólar está a 52 y pico. O sea, señores, el dólar está a 52 y nadie dice nada. ¿Sabes? Un dólar a 52, tú tienes que poner, tú tienes que decir, bueno, señores, ¿para dónde va el dólar? Si va a 60, si va a llegar a un punto, ¿a qué punto va a llegar el dólar? Y atribuirle a eso que con el alza del dólar Exacto. todo sube. Y todo. ya que el dólar está muy caro, ¿por qué no nos pongamos a analizar eso de la, la situación? El plátano hace poco, que íbamos a ponerlo como noticia, estaba a 30 pesos en la capital. O sea, hay muchísimos temas eh, que debería preocuparnos más que, que algo que tal vez fue que se, se creó. Porque yo todavía no he escuchado un decreto del presidente que diga, mira, no se va a utilizar el escudo en tal y tal, tal yo cosa. Tampoco. Yo no he escuchado eso. Tenemos que respetar el escudo dominicano, es parte, es, es un, simbolio, es un símbolo importante de del sonidos. país. Ahora, yo lo que veo es que muchas personas lo están buscando para buscar views. Claro si sí, sí. mucha gente lo está buscando en redes para sociales para que le comenten para buscar el view y que le comenten y que lo apoyen y Dios todo mío, eso. ¿no? Mucha gente lo está haciendo de esa forma. Comparte esto, si tú crees el que El día el escudo, que salga no. un, que usted vea un decreto que diga que mira, no se va a utilizar el escudo dominicano, usted va a ver que yo voy a hacer primero, que voy para acá y vamos a pelear. Ahora, yo todavía no he visto eso. Lo que hizo fue que una bandera que se vio en el estadio Quisqueya, y de ahí las personas se han, han agarrado de eso, de, de, en decir que supuestamente va a hacer eso. Yo creo eso. Vi a Roberto Neri, mío, personal, pero dramatizando Tú eres mío. Pero que, no, que, que el escudo nacional, que esto... Yo creo que está haciendo una exageración. En mi opinión. ¿tú ¿Sabes? En mi opinión. Yo creo en mi opinión. Bueno, todo lo es que usted entiende, si usted tiene que preocuparse por pues su país, preocúpese. Y comparto, eso está bien. Eso tiene que haber un decreto que usted un lo vea. Un decreto venga, que diga, gobierno, mire, eso diga eso se diga va a quitar. Que va a quitar nada. eso. Pero decir el punto de que se va a quitar el escudo y todo eso, y que la bandera la están convirtiendo en Haití, porque eso fue lo que yo y neto. Dios mío. Señores, ya terminamos Señores, por llegamos hoy. Vamos a la parte final de nuestro Ella, programa. Eh, nada, ya se la acabó tan sí, Se está acabó rápido, de dar, sí. Esto es tan bueno, se acabó tan Ahí rápido Ahí sí. Bueno, Don Julio, Sí. Gracias por aquí. <ríe> Señores, gracias. Recordarles que todo nuestro contenido está en nuestras plataformas digitales, trenor.com.de. Así que las personas, suscríbanse.